¡Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que estén pasando una linda semana! Esta vez les estoy grabando desde el Pride Festival y en este evento participan varias tiendas, es conmemorativo al mes del orgullo LGBT, que ya saben que pues es ahora en junio, y bueno, es un evento increíble, me encantó cómo está todo decorado, ya les estaré enseñando. Y participan varias tiendas que en sus stands, algunos nos han dejado un regalito, solo deben de unirse al grupo del evento que es gratis. Y también hay una pequeña cacería, habrá un sorteo de cuerpos Signature y bueno de eso ahorita ya les estaré explicando aparte dentro del evento hay varias áreas donde ustedes pueden divertirse hacer diferentes actividades y algo que quería mencionar es que todo lo que se recaude durante el evento va a ser donado a una organización que se llama ARCIGAY, es una organización italiana defensora de los derechos de la comunidad LGBT, así que me parece increíble que pues al estar comprando vamos a estar apoyando a esta causa y también eh, como les mencionaba eh, va a haber un eh, sorteo de 30 cuerpos signature, el cartel ahora se los voy a enseñar. Este es el cartel del sorteo donde ustedes le van a dar clic pero tienen que unirse primero al grupo de Signature que igual es gratis, este cartel lo van a encontrar en el centro del sim que está cerca de un laberinto, no les puedo mostrar el cartel por la imagen que tiene, pero ahí les mostré más o menos dónde está, Seguían por los globos que tiene. En la entrada del evento van a poder ustedes encontrar un mapa con todas las áreas que hay y también un cartel con las diferentes actividades que se estén llevando a cabo en el día y el horario y también lo pueden checar en la página oficial del evento, el evento empieza el 24 y termina el 28, o sea solo va a estar cinco días, así que aprovechen a venir. Y como había mencionado, también va a haber una pequeña cacería, son nueve regalitos que están escondidos, aquí pueden ver las fotos de los regalos que son y el objeto a encontrar es este, no les puedo decir la ubicación de los demás pero aquí les enseño el objeto que deben encontrar, no está nada difícil y pues son totalmente gratis y como mencioné en los stands pueden encontrar algunos regalitos como el baile que estoy mostrando ahora, el cabello, los zapatos, los lentes y el collar entre otras cositas muy muy lindas, así que no se lo pierdan. Recuerden que el evento empieza el miércoles 24, creo que al mediodía, así que estén pendientes y vengan a visitarlo, vengan con sus amigos, se la van a pasar muy bien y bueno espero que les guste el video y nos estaremos viendo en uno próximo. Besos!